Este video es diferente, la semana pasada me comprometí con los suscriptores a entregarle un video a este domingo y la verdad es que me di cuenta que no puedo, no puedo hacer un video, no puedo grabar cuando no me siento bien. Yo sé que uno no debe mezclar las cosas del trabajo con, con las cosas personales pero lamentablemente cuando uno tiene que expresar alguna de alegría, como me gusta hacer los videos, es complicado hacerlo cuando no estás o no te sientes bien por dentro. Es cierto que he estado pasando por cosas que me, me han hecho sentir mal y, y al menos en mi trabajo de oficina he tratado de que esto no se note, pero me cuesta mucho en los videos, por eso quería pedirle disculpas por no haber podido grabar este domingo y no sé hasta cuándo lo pueda volver a hacer. Lamentablemente no puedo grabar, de verdad, no puedo grabar con un estado de ánimo en el cual me siento mal pero quisiera que recuerden que nunca se rindan por lo que quieren. Yo esta semana he fallado, esta semana sentí que por dentro me rompí, luché mucho por algo que quería, al menos una oportunidad de conseguir, demostrar que sí puedo conseguir ese sueño tan alto que tengo, no se dio, ni siquiera pude tener la oportunidad de demostrar todo lo que podía dar, y eso me jodió bastante, pero no me voy a rendir. En algún momento, si tú tienes un sueño que depende de lo que decían otras personas, tal vez es tiempo de dejar que esas personas salgan, dejen de ser parte de la ecuación, y te centres en otras oportunidades donde haya personas más inteligentes y que sepan darse cuenta de lo que tienes. Pero si tu sueño no depende de nadie más, sino de ti, al menos es relativamente más fácil, porque tienes control total. Yo sé que si sigues mi canal, en parte, tal vez algo tendrás en común conmigo, en algún punto te habrás identificado con alguna de las cosas que he dicho. Gracias por eso. Lo que sí quisiera también de tu parte, es que si en algún momento tus sueños... Por más complicado que sea, sientes que no se están cumpliendo, no porque no te esfuerces, sino porque de repente otras personas te critican, se burlan o te envidian o hablan mal de ti y confabulan en tu contra lo que es bien jodido, eso sí me ha, me ha, me ha frustrado bastante muchas veces, nunca te rindas, porque va a llegar un momento en el cual el universo, y eso acuérdate bien y grábalo siempre con letras de oro y que se grabe en tu alma y nunca lo olvides, cuando tú buscas tus sueños con el corazón y con todo tu ser, el universo siempre va a confabular a tu favor y nunca, nunca va a dejar que tus sueños se dejen de cumplir, a menos que no luches con todo tu corazón. La razón principal por la que estoy haciendo estos videos, por la que tengo este canal, es porque quiero compartir lo poco que sé y que la gente tenga un mejor estilo de vida, que le vaya mejor, que no cometa errores, que la gente no se aproveche de lo que tú puedas permitir a otras personas con buena intención. Es bien jodido, a mí me jode bastante que a veces uno va con buena intención y te tratan peor que la gente que va con mala intención. Y esa gente que va con mala intención las tratan bien y hasta inclusive están a su disposición. Pero cuando uno va de buena intención, cuando uno va a hacer las cosas bien y preocupándose por los demás, te subestiman o hasta piensan mal y eso me revienta. Pero no quiere decir que por eso uno va a dejar de hacer lo que cree correcto, lo que uno cree que debe hacer para ayudar a la gente que ama. Espero que este video te sirva. Quisiera que nunca te rindas. Quisiera que si tienes un sueño loco que cumplir, ve por tu sueño. Así la gente se ría, se burle te critique, y te llame tonto. Hable mal de ti a tus espaldas. Carga con ese peso que es temporal porque la gran mayoría de gente no lo hace y eso es lo que te va a hacer a ti único, eso es lo que va a hacer que tú sí seas feliz y que consigas tus grandes sueños, todos tenemos sueños, como comprarnos una bonita casa, una camioneta, pero hay un sueño que nos hace únicos a cada uno y son poquitísimos en la vida los que se atreven a ir por ese sueño, quisiera que tú tampoco te rindas y vayas por ese sueño y cuando pase el tiempo, el tiempo mismo va a ser tu aliado y el tiempo dirá que ese loco, ese tonto, o ese rayado, o esa rayada, esa persona que no entendíamos, tenía razón. No es que esté bien las cosas que tú hagas para todos, todos tenemos diferentes cosas de tomarnos la vida, diferentes prioridades, diferentes formas de ser felices. Sé feliz buscando lo que quieres para ti en la vida. Nunca rechaces tus sueños, porque la persona que más te debe amar es tú mismo, y no puedes fallarle a ti mismo. Nos vemos.